Pues estoy hablando, diríamos, con todo respeto y cariño con otro gringo. Sí, vamos a hablar de, de gringo a gringo. Quiero agradecerle eh, la visita que nos hace hoy a Thomas Fields. Eh, dice Thomas Field Jr. además, ¿no? Sí. ¿Qué es? Tu papá era... Thomas, Tenía tu mismo nombre. Thomas Schausfield también, sí. Ajá, sí. Correcto. Mm. Eh, bueno, qué gusto tenerte acá. Es, sí. es un placer, es una alegría. Y bueno, sin más trámite, quisiera, si me permites, sí, sí. Eh, presentar justamente parte de tu, de tu trabajo, parte de tu producción. Y eh, vean ustedes, eh, no se sé, toma si te molesta que te digan gringo. No, es un término. Depende, ¿no? Si, en, qué, ¿En qué tono lo dices? O ¿no? en qué contexto. Ya, gringuito, ya gringo, mi amigo, ya, pero. Gringo no, ya no. Y aquí, en este, en este texto que tú has preparado, ¿cuál es el tono de los gringos? ¿De qué gringos hablas? Bueno, es el tono de, de la realidad, ¿no? De, de que eh, en el espacio internacional hay, hay encuentros, hay conflictos también, ¿no? Pero hay encuentros. Entonces, en realidad, para comenzar en la tapa hay un, hay un gringo, un gringuito, ¿no? Que, Tom Martin, que se casó con una venezolana y tenía mucho cariño para el pueblo boliviano. Y hay, hay un encuentro con... Con los mineros, él, él tenía muy buenas amistades ¿no? con los mineros en Bolivia, eh, pero al final él fue tomado, REN, por los mismos mineros, sus amigos en realidad. ¿no? Entonces, eh, encuentros y conflictos, eso es lo que pasa en los espacios internacionales. ¿no? De él estás hablando, ¿sí? De Tom Martins, sí. Tom Martins. Y sí. eh, este es el texto, si se abre un poquito la cámara, se hace un zoom out. Minas, balas y gringos. Bolivia y la alianza para el progreso en la era de Kennedy. ¿Sí? Sí. Ese es el título de este, de este material. Sí. Eh, escrito por Thomas Field Jr., que hoy nos acompaña, y prologado por James Dunkerley. ¿Sí? Sí. Eh, ¿qué, es este? ¿Qué es este texto? A ver, cuéntanos un poco. Y, y sobre todo este tema de Bolivia y la Alianza para el Progreso. Quizás poner en contexto, hay mucha gente que, eh, no sé, quizás mucha, pero alguna que no conoce qué era la sí, Alianza exacto. para el Progreso, que creo que ya no existe más, ¿no? Sería como la USAID de hoy día, ¿no? Una cosa eh, parecida. Eh, bueno, en realidad fue una... Fue una, una red de programas de USAID, que USAID y la, la Alianza para el Progreso fueron fundados el mismo año en realidad, en 61 eh, se fue fundado eh, los dos y fue una, una red de programas de desarrollo que lanzó los Estados Unidos durante el gobierno de John Kennedy, un gobierno liberal, progresista, quería... Eh, evitar otras revoluciones como tuvo en, en Cuba en 59, entonces lanzaron una serie que, de programas. paréntesis por eso lo mataron ¿no? entre otras cosas. En, eh, a Kennedy A Kennedy. Bueno, eso, eso es algo que, que todavía tenemos que investigar no quizás otro libro podemos analizar no Pero, pero se es. dice eso, ¿verdad? Se, eh, se, se analiza eso. Se analiza El hecho de ¿no? que sea un presidente diferente un presidente respondón, contestón ante las corporaciones, ¿no? que no eh, dejó ser, manejarse. Sí. Hay muchas teorías no de la mafia, de, de algunos de los cubanos de Miami que tenían ligados con la mafia estaba intentando de asesinar eh, Kennedy ¿no? eh, Castro pero también estaba pensando en abrir eh, conversaciones con Castro entonces bueno, fue, fue un momento en la Guerra Fría muy, muy tenso. Bueno, la, la crisis del Caribe en 62 fue la culminación de tensión. La que casi, crisis de los misiles. Exactamente, la crisis de, de los misiles. Entonces, fue un momento muy tenso en, en el mundo. Pues, la llamada Guerra Fría y la tensión entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Y la Alianza por, por eso fue, no, eh, fue, eh, para el eh, Progreso fue aprobada para a, ofrecer... Ayuda para el desarrollo pacífico, para el desarrollo capitalista de la clase media, para evitar revoluciones de trabajadores y campesinos como tuvo eh, en, en Cuba justamente en 59. Entonces, Kennedy lanzó ese, ese suerte de programas. Bueno, mi, mi, mi pregunta cuando lancé el estudio era eh, por qué eh, durante la época de la Alianza para el Progreso de USA de los 60s eh, llegaron a gobernar militares en casi toda América Latina. Eh, fue una contradicción, fue algo eh, dentro de los programas de desarrollo, eh, fue, fue simplemente un doble discurso, una casualidad, una casualidad puede ser ¿no? de otros factores. Eh, en realidad, mucha gente decía que la CIA, por ejemplo, estaba quizás metido o los Estados Unidos apoyaron el golpe de 64, ¿no? pero entonces yo quería un poco estudiar... Eh, eh, si sí estaba detrás quizás Estados Unidos del, del golpe de 64, ¿no? eh, como estaba detrás del golpe en Chile, por ejemplo en 73 de Pinochet. Entonces, para estudiar, eh, yo no encontré ninguna evidencia en realidad que Estados Unidos apoyó el golpe de Barrientos en 1964, de, de el primer golpe militar en eh, la Guerra Fría. Entonces, yo eh, encontré otras cosas más interesantes, si quiere decir, ¿no? de, de la manera en que la ayuda americana se, se pasaba por los militares, eh, tenían un programa que se llamaba Acción Cívica Militar en Vietnam y también aquí en América Latina, que dio lugar que los militares se sentían como los dueños de desarrollo, ¿no? los, los capos de desarrollo y eh, poco a poco lograron tomar poder en, en casi toda América Latina. Correcto. A ver, eh, para, para que terminemos de entender el escenario, era la plena Guerra Fría, tensiones entre eh, un bloque socialista que avanzaba, ¿no es cierto? que era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y obviamente Estados Unidos, que era, o se sentía en ese momento como el, el dueño del mundo, bueno como sigue sintiéndose hoy probablemente, pero eh, que no aceptaba que eventualmente existiera una bipolaridad, ¿no es cierto? Ellos tenían que tener la hegemonía a nivel mundial, ellos eran los, los, los predestinados para, para regir los destinos del mundo, ¿verdad? Y en esa lógica lo que pretendían era evitar que ese, entre comillas, cáncer, ¿verdad?, eh, de los soviéticos, de los rusos, que había llegado de alguna manera a instalarse en La Habana, se propalara, llegara, ¿no es cierto?, al resto de los países de la región. Entonces, ahí salía justamente este, esta suerte de antídoto para evitar ese, ese crecimiento, esa expansión del comunismo, de, de, de, de todas estas historias dramáticas y terribles y fatales que contaban los, los estadounidenses respecto del destino que les esperaba a los países que abrazaran ese tipo de, de diríamos, de, de ideología, ¿no es cierto?, o de práctica política. Entonces, eh, la idea fue esa, eh, fue un pretexto, ¿no es cierto?, USAID, Alianza para el Progreso. Alianza para el Progreso, decías, fue un, como un brazo, diríamos, de, de USAID, ¿no?, de la ayuda de Estados Unidos. Sí, es exacto. Bueno, es lo, lo, lo que lo que usted menciona en términos de, de no tolerar. Eh... Eh, comunismo eh, en el mundo bueno, eh, si bien eh, no, Estados Unidos quería acabar con comunismo en todas partes del mundo definitivamente en América Latina no, fue un tipo de esfera de influencia que no podían hacer mucho sobre eh, los estados comunistas en Europa Oriente oriental, pero sí podrían eh, eh, cuidar entre comillas su, su, su hemisferio entonces cuando pasó la rusa cubana decidieron de no tolerar no solamente no querían tolerar el comunismo en América Latina, pero eh, no tampoco podía tolerar eh, eh, neutralismo. ¿no? Entonces, había muchos países, por ejemplo, en los tiempos del MNR en Bolivia, eh, querían ser neutral el MNR. ¿no? Tenían relaciones con Cuba, eh, toleraban la, el Partido Comunista de Bolivia, eh, pero... Los Estados Unidos no querían ni siquiera tolerar ese neutralismo. Entonces, parte del desarrollo de USAID fue alinear Bolivia totalmente con el mundo capitalista y eh, convencer al MNR de romper con Cuba, romper con el Partido Comunista de Bolivia. Y eso tuvo un impacto muy fuerte en Bolivia, porque en realidad lanzó casi una suerte de insurrección popular. que El libro habla de que el 64 fue casi una revolución social. Y los militares como Barientos y Ovando querían un poco dirigirlo, pero terminaron en, conf en conflicto incluso con los movimientos sociales que habían derrocado al Paz Ascensoro, que an de antes eran sus aliados, ¿no? los mineros, algunos grupos campesinos, eh, volcaron en contra al Paz Ascensoro y lo derrocaron. Los militares intentando de dirigir después terminaron en conflicto justamente con los mismos movimientos sociales y por eso, Hablamos de 64 como un golpe de Estado militar, no hablamos de 64 como una revolución, ¿no? lo llamamos como un golpe de Estado. Entonces, por eso tuve esa charla el, el martes para un poco decir eh, qué es una revolución, qué es un golpe de Estado, qué es un push de la derecha urbana. ¿no? Entonces, fue el análisis un poco que, que, que he estado planteando desde cuando llegué a Bolivia de, de, de nuevo, desde, después de la pandemia, para un poco analizar la historia, o sea, analizar el presente en contexto histórico. ¿no? De acuerdo. Eh, partiendo de esas premisas, digamos... Eh, ¿Cuáles son las conclusiones? Eh, este, este es el libro, diríamos, que tú has editado hace cuánto, ¿esto tiene cuánto es, ya? Se publicó en 2016 aquí. 2016. 2016. Eh, y mira, hago un pequeño paréntesis para, para hacerte sentir un poquito de pena. Eh, el otro día buscando imágenes para justamente dar la triste noticia de la partida de Amaru Villanueva. Sí. Eh, encontramos una, una presentación que hacía una entrevista que hizo acá en esta casa televisiva, sí. eh, en, una, en un programa que se emitía acá, eh, conducido por el periodista Julio Peñalosa, eh, donde justamente Amaru hablaba de tu libro, ¿sí? lo destacaba y decía, eh, este es parte del de aporte de la Biblioteca del Bicentenario, no es cierto del Centro de Investigaciones de la Vicepresidencia, y destacó tu trabajo, y dijo, si sí. sí, algo tengo que destacar y de lo que me alegro fue de haber editado este libro, lo dijo Amaru, no sé si viste, seguramente no he visto, he visto, no viste visto, ese va viviendo en Estados Unidos no, no he sí, visto, pero sí. Amaru fue no solamente un brillante intelectual como muchos han hablado, pero eh, fue una persona que podía armar equipos eh, de alta calidad y armó una, un equipo en Centro de Investigaciones Social Sociales, un equipo editorial, pero fantástico y, y su equipo de Amaru, ¿no? él sabía cómo un, unir gente, un, to, todos una se pena. sentían como era su amigo, porque realmente era una persona de mucho mucha carisma, mucha, mucha integridad. Y bueno, sí, claro, lo extrañamos mucho a la Seguro ¿verdad? que sí. sí Cerramos sí. el paréntesis, volvemos al tema. Yeah. Eh, tú decías, eh, he partido de, esta, de este episodio, ¿no es cierto?, de, de los episodios que vinculan, sobre todo, al, al general René Barrientos-Ortunios, mm. de quien se decía, por cierto, que era agente de la CIA. no eh, eh, hay, hay un libro donde ah. justamente se hace una reseña de, de la CIA, de, de, sobre todo de sus fracasos, ¿no? Ah, sí, sí. Y, y allí justamente se menciona en determinado momento que Barrientos habría sido eso. no Bueno, como presidente del país, eh, hasta ahora no encontré ninguna evidencia que recibió dinero eh, directamente de la CIA Pero fue, fue un amigo de la CIA ¿no? eh, O sea, el jefe de la estación de la CIA Que entrevisté por ese libro Hablaba de su amistad con Barientos Y, y bueno, eh, había muchos funcionarios de la embajada americana eh, No solamente el jefe de la estación de la CIA Pero también los agregados militares Que eh, veían a, a Barientos Era un, un hombre muy amiguero ¿no? un, muy, muy, un, un chango que, que disfrutaba pues, eh, lo, eh, en el campo, festejaba o sea, eran buenos amigos con, era muy con, carismático además sí, entonces tiene muy buena amistad con, los, con, con la embajada americana lo que sí se podría decir que algunos de sus ministros sí, eh, trabajaban ¿no? por eh, la agencia, ese central de inteligencia ¿no? de, de Estados Unidos. Sí, sí, trabajaba por así, algunos ministros. ¿no? De acuerdo. Por lo menos uno que se declaró y lo emitió después. ¿no? Correcto. Eh, para la gente que no estuvo en ese momento, yo tengo presente, mira, un recuerdo de infancia, una bolsa de harina, uh -huh. ya, uh -huh. con eh, dos manos uh -huh. y una antorcha al medio. Ah, sí, sí, sí. sí. Alianza para el progreso, Alianza decía. Alianza para el progreso, sí. Harina. Nos, sí, nos, sí. nos daban harina. Ya, yeah. ¿Qué más? ¿Cómo funcionaba este, este tema de Alianza para el Progreso? Sí. ¿Qué era? Además de controlar yeah. que no vaya Bolivia al comunismo, digamos, sí. que, era, que era el objetivo central. Sí. ¿Pero cómo lo hacían? ¿Cómo lo instrumentalizaban en ese momento? Bueno, definitivamente había, había cargas de alimentos, definitivamente. Trigo, eh, harina, mantequilla, eh, mantequilla, mantequilla es sí, leche, leche empolvado. ¿En polvo? Eh, sí. Entonces había mucho, mucho de eso, pero eh, los programas más grandes se conoce porque no hablamos, en, o sea, los, los programas de, de, de alimentos estamos hablando de eh, 100 mil, 200 mil dólares, 500 mil dólares, pero en términos de los más grandes programas eran, eran programas de, de, de, de impacto. Por, por ejemplo, te doy un ejemplo, eh, un, un programa de USAID, lo más grande en realidad de USAID en ese entonces fue el Plan Triangular. Eh, que lo llaman eh, rehabilitar la minería, re, rehabilitar la minería estati, eh, estatal, ¿no? la minería de Comibol. Entonces esos 50 millones de dólares era prometido, ¿no? después llegaron, porque estaban dándolo en tranches, 10, mil, en eh, cuotas, digamos. 10, sí. mil, 10 millones, 2 millones 10, 000, 10 millones, 10 millones, 10 millones en tranches. Entonces, eh, con cada uno había condiciones, ¿no? había condiciones, por ejemplo, de romper los sindicatos. ¿no? Los sindicatos que estaban eh, muy influenciados por la Rusia cubana, eh, el comunismo. Entonces, eh, parte de las condiciones de se ir era romper. Eh, los sindicatos mineros. O sea, rompes y te doy la siguiente cuota, digamos, exactamente, la siguiente plata. Exactamente, o sea, claro, tenían la idea de que los mineros están eh, fomentando una guerra civil o los mineros están creando espacios autónomos. Tenían una suerte de, de discursos liberales para justificar ese, ese, ese, ese condición, esa condición. Pero esa condición tenía que... La única manera de implementar esa condición fue a través de la violencia. ¿no? De la, entonces, tenían que llamar a Víctor Paz a, a armar en realidad, a armar grupos de choque para enfrentar con los mineros y USA también pagaba esas cuentas, ayudaba, ayudaba mandando armamento eh, para armar eh, grupos de choque para enfrentar con los mineros. USA tenía una ala, la Oficina de Seguridad Pública, que era un, una suerte de armar a grupos civiles, policías y otros grupos políticos para enfrentar con el comunismo. Entonces USA tenía varios diferentes, o sea, no solamente la mantequilla, ¿no? o sea, también había eh, partes de, de, de la minería muy politizadas para, eh, eh, y también fuerzas de seguridad también. Recibía ayuda de USAID. Entonces intentaban de manejar el país eh, para Estados Unidos, pensaban que era lo mejor. Muchos del MNR también querían eh, eh, acabar con los mineros que no eran del MNR. ¿no? Entonces ellos estaban felices recibir tanto ayuda para eh, establecer su, su hegemonía política del MNR. Pero al final de cuentas, eh, los que ganaron ese conflicto eran los que tenían las armas, que eran los militares. ¿no? De acuerdo. Eh, todo esto lo cuentas acá en este libro. Todo esto, ¿sí? está, ahí, todo esto sí, está, sí, sí. está relatado acá. Sí. Ahora, eh, lo que tú decías hace un ratito, y justamente recordabas una interesante conversación que tuviste con, con eh, la gente que estuvo en, en, una, en una invitación que hiciste justamente mm. para hablar ya, eh, a partir de este tema, eh, lo que pasó en el año 19. ¿no? Ajá, sí. eh, yo me imagino, no, no estuve en, la, en el conversatorio, no mm. tuve la posibilidad de verlo, mm. Pero me imagino, a partir de esta base, o sea, quien, quien lea esto, quizás encuentre muchas similitudes, coincidencias, parecidos, ¿sí? Sí, sí me, me, me, me, me asombró, en realidad, la manera en que lo que tuvo lugar en, en 2019 eh, parecía en muchos, en muchos casos, o sea, por lo menos en, los, en, los, en, en, en la balance de fuerzas internas. ¿no? Había una, un sector de... Un sector de los sindicatos que había roto con el gobierno, eh, había un sector de, del, de, del oriente que había eh, levantado, eh, había motinados de diferentes sectores de, la, de las fuerzas de seguridad, ¿no? motines. Un grupo de Potosí había subido desde ahí para sumarse con los cruceños. Los estudiantes de la UMSA estaban muy levantados. Todo eso pasó en 64. Claro, hay importantes diferencias que también hemos entablado. ¿no? ¿no? ¿Por ejemplo? Bueno, la, la, la, la posición de los militares eh, en 64, eh, quizás ellos estaban instigando más al, al, al, a la oposición y después ellos tomaron cargo de la, de la revolución, lo que llamaron en 64 la revolución restauradora. ¿no? Deja, acaba, acabaron eh, con el tirano, o sea, utilizaban mismos mismas palabras, ¿no? pero los militares jugaban eh, un papel un poco más importante en 64, pero en, claro, en 2019 parece que los militares estaban... Ahí, ¿no? Eh, reaccionando al, al crisis social formado por otros. Pero eso también quizás porque no tenemos documentos quizás había más militares comploteando en, en, en 19 que, que sabemos en este momento pero definitivamente en 64 estaban comploteando a los militares bastante antes y alentando alentando los, los estudiantes los curseños para levantarse no y ustedes lo, lo comienzan nosotros vamos a terminar así decían algunos militares a grupos cívicos ¿no? correcto qué pasaba el 64 perdón voy sí, a leer sí. el libro te prometo yeah, pero bien. contame un poquito algunas cosas los medios por ejemplo el rol el de también, los medios el medios de el golpe de estado en, en los 64. medios de Estaban muy en contra del MNR, ¿no? Los medios en casi su totalidad. Eran ¿no? básicamente periódicos, eh, periódicos ¿no? los periódicos que más influían. ¿no? Exactamente. No había televisión. Exactamente, no había. Bueno, había, había algo, pero eh, no, no, no tenían. Si no tenían televisión, no tenían tantas televisiones en el 64. Era radio y periódicos. Radio y periódicos. Los radios sí tenían una importancia muy grande, periódicos también. Eh, creo que eh, el impacto más importante de la caída de Víctor Paz en Zorro que se ve en el libro, fue eh, porque siempre la derecha estaba en contra, ¿no? Tenían muchos levantamientos de la derecha y también de Santa Cruz en los cincuentas los falangistas. Cuando tú dices derecha, ¿a quiénes te refieres? ¿Qué Bueno, eh, en los 50s fue... Eh, bueno, la derecha oligárquica había como desaparecido un poco, ¿no? Y eh, la, la, falang, la falange socialista boliviana era más que todo el grupo de los... De la gente decente, urbana, digamos, ¿no? que no les gustaba mucho al MNR, porque el MNR representaba un movimiento de indígenas, un movimiento socialista, para ellos pensaban, ¿no? Pero en realidad también el MNR tenía su, su, su pasado fascista, medio fascista también, ¿no? Entonces, nada es perfectamente puro, pero así se puede decir a la derecha, más o menos los los los cívicos de Santa Cruz, así estoy diciendo. Pero en 64, eh, la, la izquierda, o sea, los partidos, diferentes partidos comunistas, se rompieron con el MNJ y se unieron ¿no? con eh, esos grupos. Bueno, en, en, en 19 se veía... Pequeños grupos, quizás, de, de, de gente que se llamaba marxistas, izquierdistas, que eh, subieron al alto con, con, con Camacho en 19, pero no eran grupos grandes de, de, la, de la izquierda. Pero de acuerdo sí, es una otra diferencia. ¿no? Entonces, cuando rompió con Cuba el MNJ en agosto 64, y cuando eh, aceptó las condiciones de USA para romper los sindicatos mineros, eh, casi toda la, la, la izquierda, Juan Lechino Kendo, la COP, la Federación de Mineros, los, todos los partidos comunistas eh, y socialistas eh, terminaron siendo parte de la oposición. Entonces, en el 64 eso tuvo una importancia muy grande, porque ahí tenías la izquierda y la derecha unida para derrocar ese, go ese gobierno de MNR que había vuelto mmm, poco místico, o sea, había vuelto bastante burocrático y, eh, y tecnocrático más bien, con una alianza más, cada día más, abierta con los Estados Unidos. Correcto. Estamos compartiendo con Thomas Field, que es eh, escritor, investigador eh, de los Estados Unidos, autor de este fantástico libro, Minas, Balas y Gringos, que se los recomendamos. Es justamente esa etapa de la historia de Bolivia, donde era la figura de Barrientos la predominante y obviamente la, el tema de la Alianza para el Progreso y todo aquello. Es un, un contexto muy particular de la Guerra Fría a nivel internacional. Eh, quiero volver al tema. Tú hiciste ya un poquito una, una suerte de, de detalle, diríamos, de las similitudes que han habido entre ese periodo de los años 60 y el del 19. Y también has establecido algunas diferencias, no diferencias sí. sustanciales. Ahí sí. un poquito te corté. Eh, quizás podríamos volver un poco al tema y esto de lo que tú hablabas y lo planteabas. Eh, ¿Qué fue en realidad lo que pasó el 19? Incluso decías, ¿fue un golpe de Estado o fue un push? Eh, quizás sí. explicarle un poquito a la gente los, los dos conceptos en términos de tus definiciones metodológicas para el trabajo. Sí, bueno, como historiador, eh, yo no he escrito mucho sobre 2019 porque eh, yo trabajo con fuentes documentales, normalmente y no hay muchas fuentes. Hay, hay la prensa, hay lo que sabemos de las declaraciones abiertas de diferentes grupos de gobierno, de la oposición, sabemos como día, día tras día qué ha pasado qué unidades de, de policía ha montinado, qué día. Entonces, hay, hay bastantes cosas. Estoy armando una idea, ¿no? pero yo creo que voy a esperar varios años para realmente analizarlo, porque eh, necesitamos un poco más documentación para saber realmente qué pasó en 2019. El tema de la charla el martes era, porque se, va, se habla de golpe de Estado, y a pesar de que el término golpe de Estado históricamente no quería, necesar, no, no quería decir necesariamente militares. Un golpe de Estado simplemente, la palabra francesa es un coup, la palabra en alemán es push, eh, son palabras que tienen que ver con un intento de derrocar un gobierno, nada más. ¿No? Entonces el, el tema de que por la Guerra Fría tenemos una, una, una, una comprensión de golpe de estado un poco pobre no no no no o sea, pensamos golpe de estado y solo pensamos en golpe de estado militar pero se quería abrir un poco el tema de otros tipos de coup otros tipos de golpe otros tipos de push y en 2019 parecía que grupos cívicos grupos civiles grupos no militares eh, quizás la policía uh, Jugaban un papel más instigador, más cate, los catalistas de la crisis de 2019 fueron eh, grupos eh, individuales eh, que no eran necesariamente militares. ¿no? Y los militares respondieron a eso y algunos han sido leales al gobierno elegido, otros han sido no tan leales, han sido por, por cobardía o por eh, convicción política han volcado en contra del gobierno elegido. Entonces, eso eh, podría decir golpe de estado. Yo no tengo problema con los que hacen ese argumento, pero los que dicen no había golpe de estado porque los militares no eran los instigadores, no, no eran los autores. Entonces, tenemos que reabrir el concepto histórico que, que es un golpe de estado y por eso utilizo palabras como coup en inglés o, o, o, o, o, um, o push en, en alemán. ¿no? Uh -huh. Correcto. Sí. Eh, digamos, tú, tú lo has dicho claramente, no quieres sí. en este momento seguramente sacar sentencias o formular hipótesis, pero digo, eh, así en términos generales y considerando que en unos años tú te vas a poner a trabajar sobre este tema, mm. acabas de manifestarlo. Todos digo, deberíamos trabajar este tema. Es muy interesante lo que pasó en realidad, ¿no? Sí, sí. Eh, sí. Eh, quizás algún adelanto, ¿no? Un poco mm. tu, tu posición respecto a ese tema. Eh, quizás... En principio como hipótesis. Ajá. ¿Sobre qué hipótesis se trabajaría lo del 19 eh, mm. golpe de Estado? No golpe de estado eh, ¿qué, ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué, qué fuiste viendo sí. y qué, qué es lo que sabes hasta este momento de lo, de lo acontecido? Sí, bueno, eh, mi, mi, mi argumento en, en todos mis, mis análisis históricos ha sido de que cuando se habla de golpe de Estado eh, hay, que, hay, hay que recordar que no todos los golpes de Estado son golpes de palacio en que un militar derroca un presidente así como con gafas de sol diciendo, te vas o te mueres. O sea, esa imagen que tenemos del golpe de estado encabezado por un comandante en jefe eh, como siglo XIX, no es tanto lo que pasa normalmente. Hay mucha participación civil, eh, mucha participación eh, eh, de grupos eh, de la sociedad civil, eh, grupos de estudiantes. En, muchos... en el golpe de estado en Guatemala en 54 que conocemos como un golpe de estado de, de la CIA, organizado por la CIA, conocemos así. Eh, eh, eh, en realidad, los estudiantes jugaban un papel muy grande en el golpe de estado de 54 en Guatemala. Entonces, tenemos que recordar que golpe de estado no necesariamente quiere decir que los militares son los autores. ¿no? Puede decir que es un golpe de estado organizado por grupos cívicos, grupos civiles y... Eh, después los militares manejan y manejan en su manera quizás eh, colaboranista, cola, colaboran con los golpistas o no. Entonces yo diría que eh, es mejor un poco eh, no, callar, no caer en la trampa de si golpe está o fraude. Ese, ese tipo de, de, de discurso lingüística eh, quizás por los políticos es muy importante, ¿no? pero para los académicos se cae en una trampa de que estamos hablando... Eh, el debate lingüístico debería ayudarnos a eh, iluminar de las cosas y no eh, entrar Oscar, en ser. campamentos políticos. ¿no? De acuerdo. Eh, en todo caso, y quizás en esto coincidamos Tomás, es que eh, seguramente con un, una fuerte presencia civil, en este caso particular del 19, pero eh, quizás sin el empujón final, sin el apoyo de las fuerzas armadas o el compromiso de un sector de las fuerzas armadas, pero sobre todo de la policía, eh, hubiera sido imposible que se, que se concrete el golpe. ¿En eso estás de acuerdo? Eh, sí, bueno, la, la policía jugó un papel muy importante, definitivamente, ¿no? Del, parte del, del, del, de, la, de la conspiración. Yo prefiero hablar de conspiración. Sí hubo conspiración. Sí hubo complot no sé, Había complot. Co complot, complot. Uh -huh. Uh -huh. Y los complots, había civiles, había eh, eh, policías, ¿no? y seguro que había algunos militares seguro que había militares, entonces, eh, pero, pero la balance de fuerzas entre civiles y militares y policías no es algo para decir, "Uh, entonces hubo golpe o no hubo golpe, es algo para entonces, simplemente no es ese entender tema. la historia, eso es lo más importante, es entender lo que pasó y claro, los jueces y los, eh, los órdenes judiciales pueden decidir qué quiere decir si un golpe es ilegal, también un push es ilegal, o sea, no se puede derrocar un gobierno con violencia eh, no importa si eres militar, policía o civil no puedes ser, eh, ser sedición, entonces eh, no creo que la, la, ese debate es tan importante el, el, el punto que tenemos que decir golpe civil es una es, es un poco eh, es un poco chistoso porque un golpe puede ser civil o puede ser militar no de acuerdo. Sí. Eh, Tú, que has estado navegando en estas aguas de la historia, que has estado metiéndote, por ejemplo, en este periodo de Bolivia, mm. eh, has visto un poco la actitud de Estados Unidos frente a, su, a lo que ellos consideraban su, su backyard, ¿no es cierto? Su patio Ajá. trasero. Bueno. Eh, eh, ¿Cómo ves ahora la situación? Eh, ¿Ha cambiado un poco el criterio de Estados Unidos respecto a su mirada hacia América Latina? Eh, ¿Es verdad que estuvo Estados Unidos distraído en lo que pasaba en, en los lugares donde se podía proveer de petróleo, etcétera? Y de pronto descuidó, dejó de ver un poco su patio trasero. En fin, eh, hoy tú crees que sería... Por ejemplo, a ver, y, te voy a, y voy a ser muy concreto en esto, quizás lo manejes a nivel de hipótesis. ¿Cuál fue el rol de Estados Unidos, por ejemplo, en, en, el, en el golpe o en, en la circunstancia que se vivió en Bolivia el 19? 19. Eh, es una pregunta bastante interesante, ¿no? Eh, la posición de Estados Unidos hacia América Latina, porque en realidad siempre ha sentido que, eh, como todos los grandes poderes, que su barrio tiene que ser seguro. No, no, no, no puede haber enemigos en su barrio, ¿no? Pero claro, hay, hay contradicciones, porque Cuba ha sobrevivido tantos años, muy cerca de Estados Unidos, ha sobrevivido muchas, eh, muchas amenazas, presiones. ¿no? Un bloqueo sistemático un bloqueo, de más de 60 años. Un bloqueo que en realidad ha sido internacionalizado en los Además. 60 eh, y de, de, de, después de nuevo en, en los últimos años, en los 90, y Trump está otra vez... Queriendo internacionalizar ese bloqueo, no solamente un, un bloqueo de intercambio de Estados Unidos y Cuba, pero eh, esforzando los, los europeos y otros para cortar con Cuba. O sea, Trump definitivamente fue mmm, parecía que fue un presidente no tan que no tan en, eh, de intervencionista en el mundo en general. No eh, tenía, quería tener buenas relaciones con Rusia, etcétera. Eh, pero en América Latina hubo una suerte de intervenciones bastante agresivas ¿no? durante ese gobierno. Puede ser que volvió a, a, a un poco el discurso, no debíamos estar en el Medio Oriente, eso quizás el pensamiento de un, un nacionalista como Trump, pero deberíamos replegar y eh, controlar el hemisferio y decir a los rusos, bueno, es su, su, su barrio allá. Eh, es la única manera que puedo entender la manera en que eh, ha, ha intervenido tan fuertemente en Cuba, Venezuela había injerencia, eh, en Bolivia, obviamente, había eh, injerencia. Eh, eh, el tema de que exactamente lo que estaban haciendo los Estados Unidos es difícil decir, porque no quieren hacer cosas así abiertas, porque tienen una reputación de inter, intervenir. Eh, aunque, aunque en este caso perdieron un poco las formas, ¿no? Yo después te voy a contar eh, eh, alguna sí. circunstancia, perdón. Te sí, sí, no, no, no. Eh, eh, estamos, claro, buscando entender. Eh, claro, la Unión Europea. Eh, eh, sumo, se sumó al, al discurso de fraude electoral, ¿no? la Organización de Estados Americanos, que es... Eh ...fuertemente influenciado por Estados Unidos, pero los no, actores... No son solo influenciados, sino financiados. ¿no? Financiados y que también. Que también es terrible. ¿no? Casi el 65% del presupuesto de la OEA es, la ponen los sí, Estados bueno, Unidos. Sí, bueno, están buscando justamente bajar eso para no tener ese... ese es ese. medio... Eh, quieren un poco diminuir la apariencia de control... Pero eso quiere decir que trabajan a través de otros grupos, ¿no? Prefieren alentar sus aliados en Canadá o en la Unión Europea o en la OEA para un poco actuar, pero parece que la, la, la misión de Estados Unidos en la OEA, que fue nombrada por la administración de Trump, fue quizás el más eh, agresivo en términos de alentar el discurso de fraude electoral. Eh, hay que recordar que mucha gente en las ciudades creía en ese discurso de fraude electoral, ¿no? Eh, ahora parece que no hubo, ¿no? Uh -huh. No hablando de la de, de, de cómo la elección fue manejado, eso es un tema que, que bastante complejo, pero en términos numéricos estadísticos no hubo fraude, entonces muchos han sido engañados por ese discurso de eh, fraude electoral. Uh -huh. eh, y de dónde vino eso? Bueno, venía de muchos embolicios que querían alentar eso, pero sí han tenido un impacto. Según los, eh, los audios filtrados, ¿no? eh, si son verdaderos, fueron actores bolivianos que han instigado a los Estados Unidos para un poco prestar atención ¿no? en los primeros meses de 2019, llamando a los senadores, diciendo que tenemos que alentar eh, la administración de Trump, que está un poco dormido. Y bueno, según también se dice en las memorias de algunos eh, funcionarios de Trump, Trump decía, América Latina... Eh, Haz Rubio feliz, hace el senador Rubio feliz en América Latina. Quiere decir que América Latina no me importa mucho, pero Rubio, que es más muy intervencionista, eh, podía un poco, eh, no sé, manejar la política. Me parecía chistoso cuando la primera vez que escuché, ah, el senador Rubio manejaba la política exterior de Estados Unidos. ¿Cómo puede ser? Es un senador cualquiera. Pero si podía nombrar diferentes funcionarios de la misión de Estados Unidos hacia la OEA. O de, eh, en, la, en el Consejo de Seguridad Nacional nombrar algunas personas o mencionar algunos, eh, eh, eh, recomendar algunos personajes que eran muy intervencionistas en contra de Bolivia, en contra de Nicaragua, en contra de Venezuela, en contra de Cuba, en realidad, ¿no? Es parte de su, su, su perspectiva América Latina, en Estados Unidos, no es tan eh, la guerra fría con, con la Unión Soviética, que ya no existe. Pero en América Latina ha sido siempre la guerra fría entre Estados Unidos y Cuba, ¿no? Eso es más o menos lo que ha siempre ha existido aquí en América Latina. Correcto, eh, no puedo dejar de contar contarte, Tomás, sí, que sí, sí, unos sí. meses antes de la de las elecciones acá eh, llegó un alto funcionario del Departamento de Estado mm. y se reunió en la casa del entonces en, no era embajador era encargado de negocios de Estados Unidos, verdad? y mm. allí tuvieron una cena en la que participaron además de, de este funcionario de, de alto rango de Estados Unidos. No recuerdo ahora el nombre, ¿no es cierto? Si, si alguien nos ayuda con el con un mensajito y nos nos recuerda el apellido, mm, mm. Eh, pero era un Funcional de tercer rango, digamos, dentro del sí, Departamento sí, sí. de Estado, eh, dependiente en ese momento, obviamente, del de señor eh, Shannon, entiendo que era en ese mm. momento el que manejaba, mm. ¿no es cierto?, mm. el Departamento, Tomás Shannon. Mm. Y, eh, bueno, ¿a qué llegó ese señor? Mm. Eh, básicamente a sostener una reunión con los embajadores de Brasil, ¿No es cierto? Mm. Gobierno Bolsonaro y con el embajador de Argentina, en ese momento gobierno de Mauricio Macri. Sí. Eh, participó una persona que fue la que, la que me suministró toda esta información y que se habló en ese momento? Se dijo, si eventualmente llega a ganar Evo Morales, porque había una ellos lo reconocían, había una posibilidad de que ganara Evo Morales, sí. lo que vamos a hacer es a partir de enero estrangular a Bolivia. ¿Sí? Mm. Brasil deja de comprarle gas a Bolivia, Argentina deja de comprarle gas a Bolivia, mm. y vamos empezando a mm. estrangular a, a la economía, ¿no es cierto? Y obviamente mm. vamos a tumbar este gobierno. Salió el señor que después eh, se tuvo una reunión de, diríamos así, de diplomática con el mm. canciller en ese momento Diego Pari, mm. y después se fue a Santa Cruz, ¿sí? estuvo mm. en Santa Cruz teniendo varias actividades y reuniones con sectores, ya nos imaginamos eh, con un propósito bastante parecido. Mm. Era eh, de deadline para Evo Morales, no mm. es decir, le bajaron el pulgar a Evo Morales. Y y si eventualmente Morales llegaba a ganar la elección que mm. la ganó, pero si, si eventualmente volvía a quedar como presidente a partir del 22 de enero, mm. pues eh, la idea era estrangular a Bolivia de, mm. por la económica. El embajador de Brasil, muy entusiasta él, dijo que sí, que contaran firmemente con esa mm. posibilidad, mm. y el de Argentina, que en realidad no estaba Álvarez, que era el embajador titular, sí. fue el segundo, ¿no es cierto?, su, su segundo, su colaborador, porque Álvarez entiendo que estaba de viaje, mm. pero fue un poquito más cauto, me contaron, ¿no? Mm. Él dijo, sí, vamos a verlo, vamos a analizar, pero obviamente es una posibilidad. Así que se fue con Contento, el funcionario mm. del Departamento de Estado contando mm. con que si se daba eso, que para Estados Unidos hubiera sido una muy mala noticia que Evo quede presidente, mm. venía mm. enseguidita nomás el ataque tan mm. feroz, tan fulminante como contra Cuba, contra Venezuela. Sí, bueno, no, obviamente. Eso no, no sé si tenía eh, necesidad. Se publicó en las redes sociales un documento. Que, que no sé, yo, yo lo he guardado por, por el futuro estudio, no sé si es un documento verdadero, es, es, es, pero no, no, no me sorprendería tanto eh, que querían alentar ese, ese discurso la narrativa de narrativa de fraude electoral, porque eso fue el pretexto, ¿no es cierto? Entonces ya estaban hablando, en abril el Senado de Estados Unidos pasó una resolución Diciendo que va a haber fraude electoral en Bolivia, pero seis meses antes de las elecciones. O sea, estaban claro. más o menos creando ese, ese, ese discurso de fraude electoral, poniendo en duda la elección, no, solo, no, no porque pensaban que quizás Evo Morales iba a ganar, porque sabían que Evo Morales iba a ganar, porque ganó por bastante porcentaje ¿no? en las estadísticas. Era claramente un gobierno todavía que tenía una, una popularidad más allá que cualquier gobierno desde los tiempos del la, de la MNR, en realidad. O sea, nadie ganaba 40%. En, en los 80, no, eh, los 80 por 90. Los entonces llegaban a 30. Sigue siendo un gobierno altamente popular, altamente querido por grandes masas del pueblo boliviano, punto. ¿no? Entonces, eh, por eso se sienten golpeados el pueblo cuando se cae Evo Morales. Pero sí, alentando ese, ese discurso del fraude electoral, no me sorprendía. Lo interesante, volviendo a la historia, es que en 64 fueron los, eh, los mismos sectores sociales que, que decían que ese 64 es una elección ilegítimo Ponían en duda. Esa elección igual. En ese caso, los Estados Unidos, porque Paz Ascensor había hecho acuerdos con Estados Unidos, ellos decían, no, respetamos esa elección. En la OEA no hicieron, no hicieron nada. En la OEA decía claro. que elección perfecta. Ganó 98% Paz Ascensor, Perfecta. Perfecta elección. Qué elección más perfecta del mundo. Entonces, eh, claro, pero en, en, en 2019, eh, eh, Estados Unidos eh, y todos los medios eh, de Estados Unidos también, de Europa, de, las, de incluso de los medios liberales, decían, ah, fraude electoral. O sea, el era, grupo de Lima, ¿no? Con sus operadores sí, que el también grupo de un Lima. Rol, un rol pues, fundamental. Te exacto. completo el dato, Kevin O'Reilly. El, ah, yeah. O'Reilly. O'Reilly, Kevin O'Reilly yeah, es el nombre de este, de sí, este funcionario sí, sí, sí. que estuvo paseándose por acá, por, por Bolivia. Según es, ese documento, los, creo que los canadienses también estaban... No sé, Unión Europea también, ¿no? Eh, en ese documento sí es, sí es verificado, ¿no? Sí, sí. Es decir, estaban todos los entusiastas que sí, pretendían sí. que se interrumpa sí. el gobierno de Evo Morales. Pero lo interesante es también sí. eh, gente... Bueno, en, en OEA, el, el secretario general de OEA, durante todo ese, ese tiempo que la derecha rubio y la derecha aquí en Bolivia estaban diciendo, va a haber fraude electoral, va a haber fraude electoral... Eh, la Organización de Estados Unidos decía, no, no, no, esas elecciones van a ser perfectas, o sea, estaban poniendo en la trampa un poco, ¿no? Porque, ah, no, tenemos la OEA con nosotros, eso pensaba el gobierno. Aquí, según entiendo, pensaba, hasta que vino a chapar el secretario general diciendo, estamos con ustedes, esa elección va a ser perfecta, no se preocupen, váyanse adelante, no hagan ningún cambio. ¿no? Eso me parece un juego sucio, porque después eh, lo vea eh, sin pruebas cualquiera, eh, eh, decía que había fraude, manipulación sí. increíble. Sí. Entonces, era muy obvio que loea OEA jugó un papel eh, nefasto porque estaban eh, alentando la elección primeramente. ¿no? Y, y lo, fueron atacados por la derecha por alentar la elección, por dar la buena vista a la elección. El día después dice que hubo fraude electoral. Eh, con, un, con unas pruebas pero muy pobres y bueno al final hasta ahora no tenemos una buena auditoría de, de la actuación de la OEA eh, el Congreso de Estados Unidos justamente por los demócratas que eh, de repente hacen cosas un poco eh, en mi libro eh, no creo que hicieron una buena política en Bolivia pero de repente hacen cosas buenas eh, entonces eh, eh, en, están en, investigando el tema pidieron que, que el Departamento de Estado lance una investigación de qué pasó en la OEA ¿Qué pasó en la auditoría de la elección? Hacer una auditoría de los auditores. ¿Y qué está ese, ese pedido, ese trámite? ¿Tú sabes? Bueno, no sé la verdad. Eh, sabíamos que se pasó ese, ese pedido, pero el Departamento de Estado está en las manos de uno de los muy intervencionistas del Partido Demócrata. O sea, Está muy ocupados en este momento, provocando conflicto declarando independencia para Taiwán. O sea, no, no, no creo que están eh, muy invertidos en, en hacer una investigación verdadera. Yo creo que, lamentablemente, yo creo que va a quedar en las manos de los historiadores para realmente eh, encontrar lo que ha pasado. Yo pienso que hay mucha gente en Estados Unidos, en el Departamento de Estado, hay gente que no se sienten bien con la actuación ...de algunos de la administración de Trump... ...porque no solamente abrieron el espacio para nuevas elecciones... ...que algunos suaves en Estados Unidos querían eso... ...nuevas elecciones, nada más... ...pero abrieron la puerta por lo que se parecía... Eh, un golpe militar al final, un golpe fuerte de la, de la extrema derecha, un gobierno con muy poca popularidad, ni siquiera la gente, los petitas en la calle apoyaron a Añez. O sea, era un gobierno, pero eh, muy mal para todos. o sea Todos sufrían en 2020, no solamente los masistas, todos sufrían en 2020. Entonces, yo creo que va a quedar en las manos de los historiadores. Y la gente que quieren después decir, hemos actuado así, por bueno o mal, ¿no? y un poco decir, hemos salido a la calle y eso es lo que sentimos ahora, un poco lo que hicieron mucha gente para mi libro, van a, van a un poco admitir su actuación en favor o a, a, contra el gobierno para un poco sacar lo que pasó eh, en 2019. ...para crear esa ese crisis tan fuerte que ha sufrido el pueblo boliviano por, eh, por un año entero. ¿no? Un sí, doble bien. golpe que era la pandemia, pero en, en realidad la pandemia comenzó en Bolivia en noviembre de 2019... ...porque Bolivia comenzó su mal año ya más temprano que el resto del mundo. ¿no? De acuerdo. Eh, cuando tú dices los historiadores tendrán la, la última palabra probablemente... O, ...o aportarán más luz a, esta, a este escenario. Eh, me acuerdo siempre de esa frase hermosa que dice que mientras sean los cazadores los que escriban la historia... Los leones siempre van a llevar la peor parte, ¿no? Entonces sí. temo eso, ¿no? ¿Qué, ¿Qué historiador va a escribir la historia? ¿no? Y esa era una de las primeras cosas que sí. eh, yo planteaba, ¿no? Porque eh, sabemos, ¿no? Es decir, eh, ¿desde dónde te paras para escribir la historia, no? Eh, sí. Y mucho más si tú eres un protagonista de, le, de uh -huh. esos episodios, ¿con qué, qué vas a decir? ¿Qué vas a hablar? ¿Qué vas a escribir? ¿No? Es, es, un, es un tema. Sí, es un, eh, tema. Es un desafío. Sí, Oye, sí, Tomás, ha sido te realmente te un placer eh, de tenerte sí, acá sí. con nosotros. No, no, gracias un gustazo. Eh, sobre oh. tu libro, eh, están mandándome mensajitos, ¿dónde encuentro el libro? Sí, ¿Dónde Sí, se libro. puede encontrarlo en los sucursales del, de las librerías del Centro de Investigaciones Sociales. Uh -huh. Hay uno en la Capitán Ravelo sí. y otro en la Estación Amarillo del teleférico. El Centro de Investigaciones Sociales eh, es un editorial que hace buenas, buenos libros. También ahí se puede comprar todos los libros de la Biblioteca de Bicentenario. Ellos hacen eh, libros que son parte de la biblioteca y también hacen otros libros académicos como... Como este. En, otros, en las otras librerías también se puede encontrar, eh, a, algunos ejemplares todavía quedan en, los, en las librerías, eh, si quiere decir particulares, ¿no? pero el Centro de Investigación Sociales son los editores y ellos sí tienen todavía... Eh, eh, un par de ejemplares en sus sucursales. Este fue un éxito editorial, entre otras cosas. Decía Maru: Hemos editado mil y se volaron así Sí, sí. como pan caliente. Eh, sí, en realidad, eh, eso es la tercera impresión. Tercera impresión. Sí, sí. Bien, sí, buenísimo. Sí, sí. Eh, estoy viendo acá algunas fotos. No sé si te puedes venir un cachito conmigo. Mira esta foto, qué, qué fuerte. Es el, el presidente Kennedy. ¿Sí? No es el Diego Montaño, por si acaso, no lo confundan. Oye, ¿qué parecido? El Diego, che, mira John Kennedy. ¿Sí o no? Van al mismo peluquero. Víctor Paz es censor ahí. Y Víctor Paz, ¿sí? A la derecha Víctor Paz ahí dándose la mano. Y mira esta otra, mira no, esta otra. Dos semanas antes que murió, tres semanas. Era el último jefe de Estado de reunirse con Kennedy. Tú, que falleció y mira Kennedy. esta otra, ¿sí? Es de Barrientos es, Barrientos. es Kennedy saludando a Barrientos. Sí, sí, mayo 63. Esto fue en Estados Unidos, obviamente. Esto fue en la Casa Blanca. En la Casa Blanca. Sí. Y ¿Has, ¿Has averiguado, has indagado, tienes alguna información respecto de, de qué pasó con Barrientos? ¿Quién lo mató a Barrientos? ¿Fue un accidente? ¿Qué pasó? Bueno, estoy, estoy terminando, eh, más o menos me falta un año. Bueno, eh, por lo menos tengo una primicia. Una, Eso es bueno. una, un, un libro sobre la época de Barrientos, Obando y Torres, que va a tocar los temas de la guerrilla del Che. Qué va bueno. a tocar los temas también del nacionalismo militar, porque se veían eh, los militares al principio... Eh, se consideraban como hijos de la revolución nacional ¿no? y respetaban la reforma agraria. Eh, entonces ese libro eh, va a salir en unos 2, 3, 4 años. ¿no? porque Ahí analizo un poco eh, quizás lo que pasó con la muerte de Varientos, pero no, no se sabe por seguro, pero hay algunas hipótesis que voy a plantear ahí. Ese, pero van a tener que esperar <risa> entre 3 y 4 años bueno ni modo mostramos una parte de la historia y aquí hay otra foto ¿sí? es una foto también histórica tremenda foto ¿sí? a ver si hacemos un poquito mejor foco a ver si se puede ver bien un poquitín ¿quiénes son? Bueno, a la izquierda. Es, eh, conocido a, a la sí. izquierda, Juan Lechino, Quendo, Lechino es, es el Quendo, máximo de la CO por muchos, muchos años. Exactamente. Eh, un medio trosco que entró en el MNR para un poco el co-gobierno de los 50, después rompió para crear el PRIN en los 60 y 70. Eh, el Lechino juega a los dos lados no en este libro, porque él es el vicepresidente, Víctor Paz de sensoro pero después rompe con él en diciembre de 63 para crear el PRIN y... Entra en la conspiración, digamos, ¿no? para derrocarlo. Lo derrucarlo. mandan de embajador a Francia, ¿no? al, al bueno de don Juan Lo mandan Chile. a varios lugares para sí. un poco sacarlo Todas de aquí, ¿no? de a Italia, Suiza. El que eh, está en el medio es Federico Escobar. Federico Escobar Zapata sí. y, y ahí eh, Ireneo Pimentel Rojas. Exactamente, a la Eran de los, derecha. los dos max, máximos eh, eh, líderes sindicales en la mina más grande de Bolivia siglo XX, ¿no? en Yayagua. Eh, Federico Escobar fue, fue el, control, el control obrero y Irineo Pimentel fue el secretario general del local. Y estaban ahí en, la, en el Panáptico de San Pedro. Ahí están encarcelados eh, por huelgas, ¿no? por hacer huelgas que la Comibol y Víctor Paz Sensor consideraba eh, ilegales. ¿no? Federico Escobar y Irineo Pimentel fueron casados eh, por un grupo de lemeneristas armados, eh, lamentablemente, desde el punto de vista de mi... De mi, de mi lugar de nacimiento, eh, armados por ESAID, un, un grupo de choque de Víctor Paz de Soro que tenían que acabar con ellos. Y bueno, eh, por, bu por, por buena suerte, los eh, mineros tenían eh, algunas armas y podían un poco defenderse. Hicieron un conflicto en, la, en el pueblo de Irupata y fue después de ese conflicto violento en que murió eh, un campesino, un líder campesino y también un líder minero, Octavio Oturrico, el líder minero, y, eh, y también la esposa del, del dirigente eh, minero. Eh, su nombre está ahí, eh, estaba embarazada. Fue un, un conflicto muy trágico entre campesinos y, y trabajadores. no Y fue alentado por USAID y, y, y porque querían acabar con esos dos eh, líderes sindicales que estaban eh, eh, intransigentemente opuestos a las condiciones de USAID para la minería de Comibol. Entonces ahí están en la cárcel y ahí se quedaron en la cárcel hasta la caída de Víctor Paz. Cuando cayó Víctor Paz de Censoro, los estudiantes, los partidos de, de, de la izquierda salieron, intervinieron en San Pedro para liberar a, a, a, Zapata, a Federico Escobar y Ireneo Pimentel. El padre Ireneo Irene Pimentel fue, eh, creo que el primer ministro, uno de los primeros ministros de Minas de Evo Morales, José Pimentel. Pepe. El, el Político, Pepe Pimentel. El sí. Pepe Pimentel, el hijo, es, ¿no? Sí, sí el exactamente. El sí, ahí está la historia. En realidad, la razón que Juan Lechín ha ido a hablar con ellos es porque sus miembros de base, cuando tomaron preso a Federico y a Pimentel, tomaron rehenes a, a estos, a los norteamericanos, incluso Tomarte, Tomaron rehenes con dinamita, decían, no, vamos a soltar los rehenes hasta que ustedes sueltan a nuestros dirigentes. Entonces, está pidiendo, por favor, a Federico Escobar y a Pimentel, por favor, que escriban una carta... No, sí, eh, suelten, que, los liberen. Que, los, que los liberen, entonces lo hicieron, escribieron una carta diciendo que déjanos a nosotros llevar todo el peso eh, de la injusticia de ese gobierno en nuestros hombros y suelten, porque si no van a venir, bueno no, no sé si lo dijeron en la carta, pero todos estaban diciendo van a venir eh, los Estados Unidos ¿Y? Y, y Johnson estaba a punto de aprobar una, el, el una operación de rescate, digamos, o por lo menos quería... Bueno, los soltaron, los soltaron eh, sin ningún. Eh, capitularon totalmente los mineros en, en, en el sentido de que iban a ser invadidos por los militares de los Estados Unidos. Eh, querían alentar ese por dar miedo, había un pánico total. Y al final lo, los liberaron. Y bueno, fue un momento muy triste para los mineros porque también mostraba un poco. Eh, Don Matila... Eh, en su libro, en su libro Metila, habla de que la, lloraron porque tanto han sufrido, tanto peligro han corrido. Después lo han soltado sin ninguna concesión, seguía adelante, en realidad seguía adelante el plan triangular para reformar la minería, acabar con, lo, con el control obrero de los sindicatos, etc. Y bueno, después de la crisis ella habló con uno de los mineros que estaba haciendo guardia, uno de los famosos los mineros, decía, ¿por qué no hemos luchado? Dice... Don Matila, ¿tú piensas que tenemos munición para esos, esos fusiles? O sea, fue una cosa de estrategia porque cayó esa imagen y, y de, de, de los mineros, de los mineros de los que, que, que tenían armamento, que era una milicia. Eh, tenían sus momentos después de eso en que han juntado suficientemente armamento para hacer algunas batallas en 65, 67. Tenían unas pistolas en el masacre de San Juan, realmente no tenían armas. Entonces, bueno, también habla, habla Juan Lechino, Kendo, por favor, suéltanos rehenes porque no tenemos suficientemente armas para enfrentar con el ejército. ¿no? Y bueno, así, así pasó, ¿no? sí pasó. Tomás, realmente un placer. Nos quedaremos toda sí, la gracias, mañana gracias. para conversar sí, contigo. Sí, sí, Es, qué lindo, es gracias, muy gracias. grato, buenísimo. Eh, Thomas Field Jr. es eh, historiador, escritor eh, de los Estados Unidos, autor de Minas, Balas y Gringos. Una vez más se lo recomendamos. Eh, échenle una, una lectura. Pueden adquirir el material en el CIS, que es el Centro de Investigaciones Sociales. Es una dependencia de la vice, pero no los venden en la vice. Yo el otro día estaba en la biblioteca sí. y entró alguien y dijo, quiero comprar el libro. Y dijo, no, ya no los vendemos acá. ...tiene que ir a la Capitán Ravelo... ...el Capitán sí. Ravelo, ¿no? ¿Es sí, uno? a la Capitán Ravelo... ...y el otro es sí. la estación del... Eh, ...Teletónico Amarillo... Amarillo. De, sí. ...¿En cuál estación tú tienes presente? Ah, sí, la estación... ...perdón, en la estación de la Curva de Oguín... Ah, en eh, la Curva de Oguín. ...Libertador, ¿no? En, exactamente... Sí, don, do, donde juntan los tres, ¿no? Exactamente, sí, Ahí está un, un otro sucursal, muy lindo... Tomás, estoy contando ya eh, de aquí a cuatro años adelante... ...para volver a entrevistarte y nos ah, cuentes del, del libro... ...que ve, llega hasta Torres... Sí, ¿no? llega hasta, no sé hasta, hasta la caída de Torres... Sí, Estamos esperando. Sí, sí, sí, estoy trabajando. <risa> Tomás, qué gusto. Sí, sí, un gusto. Muchas gracias, Gringo. Muy amable, muchísimas sí, gracias. Sí, sí, sí. eh, Tomás Field eh, estuvo compartiendo estos minutos con nosotros. Caramba, qué país, ¿no? Qué historias eh, que tenemos en nuestra amada Bolivia para seguir debatiendo, para que seguir investigando, para seguir buscando luz. Ojalá que eso es lo, lo más importante, que llegue pronto la luz. No sigamos sumergidos en estas oscuridades que a veces pueden hacer que volvamos a tropezarnos con la misma piedra, sobre todo eso. ¿no? Cinco minutos nos separan de las nueve de la mañana.